Muy Buenos días de todos. Buenos días, señora todos. Buenos días, señora la Ángela de Buenos días, doctora, -Salina doctora -Bail -Bail. De la Salinas. Y la doctora de Santa la de el día de hoy vamos a conocer los informes orales de la lista de la causa, por el 11 de noviembre, que estaba programado para los 9 de la noche. La presentación de está siendo grabada por video, por lo cual, dejado por a presentación el informe oral, que mantengan prendido su micro y su video. Los demás, por favor, lo mantienen apagado. Comenzamos, señora presidenta, con el primer llamado del expediente 1737-2020. Demandante, Peña Fiel González Jesús y otros. Y Demandado, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el procurador público especializado en materia constitucional. Están presentes por parte de la comunidad, de la parte demandante. Y también por parte del Procurador Público Especializado en Materia Constitucional. Va a iniciar su informe oral por parte de, de la comunidad, el abogado Juan Carlos Ruiz Mollero. Luego va a continuar el abogado Elio Néstor Cruz Cuchillo. Bueno, el abogado de la parte de por el tiempo de cinco minutos. Nos escuchamos señor abogado. Eh, a ver, eh, muy buenos días, señora presidenta, señores eh, magistrados, colegas. Esta es una demanda de acción popular, fundamentalmente contra eh, dos normas reglamentarias eh, que a, afectando a los pueblos indígenas no han sido consultadas. Se trata de dos normas, el decreto supremo 11-2016-MTC y la resolución ministerial 372-2018-MTC que, para decirlo en sencillo, ...reclasifican rutas, pero ¿cuál es el problema, señora presidenta? El problema es que convierten caminos comunales, propiedad privada de comunidades campesinas... ...que tienen su título saneado, convierten caminos comunales en vías nacionales... y e inmediatamente comienzan a pasar cientos de camiones con concentrados mineros. Es decir, son propiedad privada dentro de las comunidades... Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Sin previamente avisar Consultar, como lo exige la ley de consulta Establecer servidumbre, expropiar Ni siquiera avisar Convierte esos caminos comunales en vías nacionales Y este es el corredor vial minero Por aquí pasan, ¿no es cierto? 150 camiones de ida 150 camiones de vuelta eh, Con los concentrados mineros Levantando una polvareda por hacer un símil. Es como que un día el municipio decide ampliar, ensanchar la pista y, digamos, eh, despoja a los vecinos de su jardín, pero sin avisarles, sin una servidumbre minera, sin una previa expropiación, sin una previa adquisición. De facto, de facto, despojo, despojo a las comunidades de su territorio. Ese es el hecho, ¿ya? Eh, ...se han presentado dos excepciones... Eh, ...se ha dicho que acá hay una excepción de prescripción... ...¿no es cierto?... ...el artículo 45 del nuevo Código Procesal Constitucional... ...dice que tiene que presentarse la demanda... ...¿no es cierto?... Eh, ...dentro, digamos... ...dentro de un plazo mínimo de cinco años... ...pero es que aquí el tema ¿cuál es?... ...el tema es el hecho lesivo aquí... ...¿no es cierto?... ...es la omisión de consulta... ...es la omisión de consulta... ...aquí estamos ante actos administrativos... ¿no es cierto?, que despojan del territorio, despojan del territorio a comunidades, y esa omisión de consulta pervive en estos momentos. Eh, pero aquí no solamente entonces se afecta el derecho de propiedad, aquí se afecta el derecho a la consulta previa. ¿Qué dice la sentencia 0022-2009-PI? Esta sentencia del Tribunal Constitucional. Eh, lo que ha dicho el Tribunal el Constitucional es que básicamente tenemos tres supuestos. Primero, las normas que se refieren es, específicamente a pueblos indígenas. Esas tienen que ser consultadas. Eso no hay duda. Y luego vienen las normas que sin referirse específicamente a los pueblos indígenas afectan a los pueblos indígenas. Es decir, podemos tener normas como por ejemplo la Ley de Valores, Ley, ley de Títulos Valores. Es una ley general, no está referida específicamente a pueblos indígenas, pero no es cierto afecta a los pueblos indígenas no pero hay normas generales no es cierto como estas dos normas reglamentarias que si bien están referidas a una generalidad sí afectan no es cierto directamente a los pueblos indígenas porque están convirtiendo carreteras están convirtiendo no es cierto caminos comunales en no es cierto vías nacionales no es cierto ciertamente aquí puede que haya un interés público pero no puede despojarse, no puede despojarse a las comunidades de su territorio sin previamente una expropiación, sin previamente algún tipo de compensación, algún tipo de servidumbre minera, sin previamente explicarles a las comunidades. Señora Presidenta, señores magistrados, en la, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido, ¿no es cierto?, ciertamente que el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, Es eh, no es absoluto. ...puede haber algunas restricciones en aras al interés público... ...pero hay una serie de requisitos que se establecen... ...cuando se va a restringir... ...cuando se va a restringir... ...el derecho de, eh, de propiedad, ¿no? En estos momentos... Y, eh, ...posteriormente el, el doctor Helio... ...va a dar cuenta... ...va a dar cuenta de, de la afectación y de un pronunciamiento de OEFA... ...termino con una idea... ...y es que... ...este, este corredor vial... ...este corredor vial... Es parte del proyecto eh, Las Bambas, ¿ya? Y este corredor vial está afectando, está afectando a las comunidades. O sea, no solamente se afecta el derecho de, de propiedad. El doctor Ello va, va a explicar qué ha dicho OEFa, Hay una serie de afectaciones, el derecho de propiedad, eh, el derecho a la salud. Hay una serie de afectaciones, ¿no es cierto? El paso de 150 camiones en, en caminos polvorientos genera un impacto. Esta afectación directa justifica el derecho a la consulta. El artículo 6 del convenio 169 dice muy claramente, convenio que tiene rango constitucional y que es exigible en nuestro ordenamiento, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, desde el 2 de febrero del año 95. ¿Qué ha dicho el convenio 169? Y lo recoge después la ley de consulta. Cada vez que el Estado va a tomar una decisión, un acto administrativo o normativo, susceptible de afectarles directamente a los pueblos indígenas, tiene que ser consultado. Tiene que ser consultado. Hay una obligación de consulta. Aquí es evidente que está atravesando, ¿no es cierto?, se ha creado una carretera nacional, les está afectando, es su territorio. Entonces, la consulta previa se justifica. Termino. Eh, ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Cuál es el petitorio de la demanda? Simplemente la nulidad de estas dos normas. este El artículo 31, último párrafo de la Constitución, es muy clara nulo impunible todo acto que restrinja derecho estamos pidiendo la nulidad de ambas de ambas eh, normas y si el ministerio de transportes y comunicaciones considera que es necesario esta reclasificación primero consulte pero antes que eso eh, establezca una expropiación compense, consulte una servidumbre minera hay mil y un maneras, pero no es posible que el estado despoje del territorio, es más señora presidenta estas normas son de agosto del 2019. En diciembre en diciembre del 2019 el Estado saca el decreto de urgencia 026-2019, mediante el cual establece el régimen para la compra de, de, de tierras. Es decir, en estas normas que estamos acá cocinando, despojan. Y medio año después se da cuenta que, que, que ha cometido un gran error. Se da cuenta que ha cometido un gran error y ¿qué hace? intenta legalizar este despojo con estos decretos que quieren ¿no es cierto? regulan la adquisición de tierras ¿no es cierto? y después cuando las comunidades han protestado han dicho estado de emergencia porque ustedes están perturbando el orden interno, acá quien ha perturbado el orden interno es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando se apropia ¿no es cierto? de territorios de las comunidades sin previo permiso de apropiación por eso señora Presidenta considero que se debe declarar fundada la demanda de declarar nulo estas normas, y, este, y si el Ministerio de Transportes lo considera, que consulte, que previamente compense, establezca, ¿no es cierto?, utilice los mecanismos establecidos en el ordenamiento. Muchísimas gracias. Sí. Escuchamos a su colega, el doctor Elio. Eh, eh, por favor, le voy a pedir que eh, haga un resumen, porque ya se ha tomado bastante tiempo su ¿sí? colega. Vamos a ver. Escuchamos, doctor Elio. Muchas gracias señora presidenta y magistrados en esta sala para ser breve y puntual respecto de la demanda que se ha incoado por seis comunidades campesinas que son pueblos originarios de la provincia de Chumibilcas. todas ellas forman parte del, corredor, del denominado corredor vial minero por donde se transitan encapsulados o carros que llevan material mineral y eso ha generado una serie de afectaciones ambientales en esa línea de los argumentos se ha señalado con toda claridad que las comunidades campesinas lo que exigen o lo que solicitan ante su sala es eh, que este decreto supremo número 11-2016-MTC que actualiza el clasificador de rutas del sistema nacional de carreteras y la resolución ministerial 372-2018-MTC-0102 Slice 0102, con la cual reclasifican de manera definitiva como ruta nacional diversas rutas departamentales o regionales de la red vial de los departamentos de Apurímac y Cusco, sobre las cuales se solicita la nulidad por parte de vuestro despacho. En lo que me voy a centrar básicamente son en los impactos que ha generado este proceso. Primero que esto deviene de un contexto de conflictividad socioambiental. Desde el año 2018 las comunidades que habitan en el corredor vial minero de Chumivilcas luego de acudir con memoriales, cartas, oficios, plataformas de lucha, programas de lucha ante instancias del Estado, es decir, la PCM, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OEFA, Ministerio del Ambiente, no lograron tener la atención oportuna y lo que ha concluido con ese evento es en una movilización social, en la protesta social que luego el Estado ha atendido mediante la represión, la criminalización y además con la situación de estado de emergencia en el corredor vial minero. Y en segundo lugar... Fruto de esta movilización social, OEFA, que es un organismo de fiscalización y evaluación ambiental, en nuestro país ha desarrollado un informe técnico respecto de los impactos ambientales que tienen las comunidades campesinas. Mediante resolución directoral número 69-2019-OEFA, de fecha 26 de septiembre de 2019, que también está en la demanda, OEFA ha ordenado a la empresa minera MMG Las Bambas el cumplimiento de medidas administrativas, esta resolución fue apelada y en siguiente sale la resolución 10-2020 de OEFA en vía de apelación en fecha 16 de enero de 2020. Esta apelación que ha sido presentada por MMG Las Bambas, el Tribunal ha resuelto, el Tribunal de Fiscalización Ambiental ha resuelto confirmando las medidas administrativas. ¿De qué versan las medidas administrativas? Primero, nuevamente el contexto. MMG Las Bambas tiene un estudio de impacto ambiental aprobado en el año 2000, 2011. Una primera modificatoria al estudio de impacto ambiental del año 2013, una segunda del año 2014 y una tercera del año 2018. El Tribunal de Fiscalización Ambiental ordena el cumplimiento de medidas administrativas principalmente sobre componentes de agua, aire, suelos, ruidos, vibración, que están expresados todos en este informe. Entonces, ¿qué ha señalado OEFA? Primero, hay un hecho uno, un hecho primero, que es el ruido hay una generación de ruido en niveles que exceden los ECA o los estándares de calidad ambiental en cuanto al ruido, producto del paso de camiones de transporte de concentrado de las bambas por el corredor vial minero Apurímac-Cusco. Hay un hecho 2 que se refiere al aire, o dicho de otra manera, al material particulado, que es la generación de material particulado o polvo, producto del paso de camiones de transporte de concentrado del proyecto Las Bambas. Como consecuencia de lo anterior, OEFA ha ordenado la modificación o actualización del estudio de impacto ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Estudios Ambientales, que propiamente lo trabaja, se a fin de incorporar en este instrumento, en el estudio de impacto ambiental, las medidas ordenadas de forma administrativa, que estarán sujetos, obviamente, al plan de trabajo que presente MMG Las Bambas. Entonces, como consecuencia de eso, las comunidades ...forman parte del componente minero... ...es decir, del corredor vial minero... ...los excesos de la emisión de material particulado... ...y el ruido... ...ha generado el pronunciamiento de UEFA... ...en este proceso de conflictividad social... ...en la que nos encontramos... ...y por qué razón... ...porque desde el inicio... ...el conflicto se ha generado... ...porque no se ha respetado la propiedad... ...de las comunidades... ...finalizo con lo siguiente... ...las comunidades campesinas del corredor vial minero... Solicitan que se declare la nulidad del decreto supremo número 11-2016-MTC y se declare la nulidad de la resolución ministerial 372-2018 por no haber sido consultada, no haber sido objeto del proceso de consulta previa, libre e informada y por no haber obtenido el consentimiento de las comunidades demandantes. Este hecho ha generado una serie de conflictividad social que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Muchas gracias. El señor el procurador. Sí, señor presidente, está presente por parte de la Procuraduría Pública especializada en materia constitucional el abogado Aldo Víctor Cela Villera. Buenos días. Buenos días, señor abogado Aldo Cela, y me uso de la palabra, con tiempo de cinco minutos que escuchamos. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores vocales, en representación del Poder Ejecutivo vengo a sustentar la defensa del Decreto Supremo 011-2016-MTC y la resolución ministerial 672-2018-MTC, referidas al clasificador, clasificador de rutas del Sistema Nacional de Carreteras. Específicamente lo, lo que cuestiona la parte demandante eh, son los extremos de estas normas que se refieren a seis rutas del corredor vial cubrir más cusco y que han sido incluidas en este clasificador como rutas de carácter nacional específicamente la demanda cuestiona eh, tres temas lo ¿no? primero es supuestamente una afectación al derecho de propiedad eh, que las normas no habrían sido materia de consulta previa y que pues este, se afectaría la salud y la contaminación pues este, supuestamente estas normas eh, permitirían el paso de, de, de, de camiones materiales eh, en resumen, eh, los argumentos de la parte demandante parten de, de esta premisa que esta norma eh, sería expropiatoria a pesar de que la eh, clasifica de manera técnica de acá, con rutas que ya existen. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Vayamos a los hechos. Eh, la ruta sobre la cual actualmente se extiende el corredor vial a Cusco cuenta con una extensión de más de 236 kilómetros y son rutas que técnicamente ya desde hace varios años están clasificadas como rutas departamentales o rutas regionales, es decir, son rutas por las cuales ya transitaba todo tipo de vehículos hace muchos años las rutas que se cuestionan en este proceso habían sido ya clasificadas como rutas departamentales en el decreto supremo 044 2018-MTC publicado el 28 de noviembre del 2008, es decir, hace más de 13 años, siendo este el antecedente del, del decreto supremo que ahora se cuestiona eh, esta norma del 2018 pues ya reconocía estas rutas eh, de, de, como parte de, de la red vial a Cusco. Ahora bien, estas clasificaciones no son arbitrarias, sino que son el resultado de un procedimiento administrativo que toma en cuenta diversa información de diversos organismos y autoridades, como por ejemplo el gobierno nacional, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. En este caso en particular, las solicitudes de reclasificar estas carreteras ya existentes, departamentales como nacionales, fueron solicitudes. Eh, ...que estuvieron a cargo de tanto el gobierno regional de Ustu... ...y el gobierno regional de Apurímac, Y en base a cuestiones técnicas... ...se decidió reclasificar estas rutas. Eh, como resultado de este procedimiento administrativo... ...es que se emitieron las normas que ahora se cuestionan. Ahora bien, se debe precisar que estamos... ...ante más de 236 kilómetros de carretera... ...sobre los cuales en muchos tramos... ...efectivamente no han sido saneados. De hecho, en los últimos años el MTC ha estado otorgando eh, diversas indemnizaciones a aquellas personas o que han sido, digamos, de alguna manera afectadas por eh, el tramo. Pero eso, esos hechos, eso, eh, esos actos, no son materia de la, de la norma que ahora se impugna. De hecho, todos estos actos son materia de otros procesos, no de este proceso. Eh, y ya entrando al tema de fondo, eh, dejando atrás el tema de los hechos, eh, debemos partir de una premisa y es eh, cuál es el objeto del proceso de acción popular. Este es un proceso de carácter abstracto, al igual que el proceso de, de, de inconstitucionalidad. Es decir, en estos procesos solo proceden razones jurídicas que permiten evaluar en abstracto una norma y ver si esta norma es compatible con la Constitución o las leyes. Eh, esas cuestiones de hechos, supuestos específicos, afectaciones particulares, no son argumentos susceptibles de un proceso de acción popular. Esos argumentos, esos hechos, en todo caso, pueden ser materia de un proceso de amparo, pueden ser materia de una acción civil, pueden ser materia de una acción contra administrativa, pero no de una acción popular donde se ve la norma de, de temas trato De hecho, todos los hechos que han sido eh, señalados en la demanda son materia de otros procesos. No obstante, eh, la demanda pues, se fundamenta, toda la demanda se fundamenta en afectaciones particulares, de derechos particulares. En todo caso, todas estas afirmaciones pues ameritan un proceso donde puedan efectivamente eh, probar todo lo que están señalando un, de, es, todas esas afirmaciones se ameritan de un proceso con una etapa probatoria que este proceso acto popular no tiene porque no es su naturaleza ahora bien, por ejemplo, sobre el derecho de propiedad que, que se señala que ha sido afectado eh, como se ha señalado las normas impugnadas no señalan ningún proceso de expropiación no señala que, que se les va a, eh, a, a, a expropiar o de alguna manera afectar su derecho de propiedad en todo caso Perdón. Lo repetimos. Si hay alguna afectación particular, algún derecho de propiedad, pues este tiene que ser sometido a un procedimiento de sanamiento correspondiente. Si no ha habido ese procedimiento de sanamiento correspondiente, pues tienen todas las vías abiertas para iniciar el proceso que consideren eh, pertinente, pero no por eso afectar una norma que simplemente eh, reclasifica una carretera ya existente de más de 236 kilómetros. Sobre el tema de la consulta previa, okay. Como se sabe, pues este derecho de consulta previa es un derecho de pueblos indígenas a que no se les afecte su modo de vida. En primer lugar, eh, eso también tiene que ser materia de, de probanza. No toda comunidad campesina es una, pues, un pueblo indígena. Las normas protegen a los pueblos indígenas, pero no toda comunidad andina es un pueblo indígena. Para ser considerado un pueblo indígena, pues se tiene que cumplir determinados requisitos que establece precisamente la ley de la consulta previa. Eh, requisitos que en este caso no, no han sido probados, que eh, no, no deberían ser probados porque eso no son materia de este proceso. Eh, pero sumamos que las comunidades campesinas so, eh, son a, a su vez clasificadas como pueblos indígenas eh, para los fines de la ley de la consulta previa. Un segundo punto a tener en cuenta es qué tipo de normas o actos deben ser consultados y sobre esto ya el Tribunal Constitucional ha, ha, se ha pronunciado en diversas ocasiones. Y lo que ha señalado, digamos, como normas generales, es que las normas generales no se consultan, precisamente porque son generales y no se dirigen directamente a afectar a los pueblos, eh, a los pueblos indígenas. Eh, me puedo referir a los casos, por ejemplo, de eh, las, las sentencias del caso 22-2009, 25-2009. 12-2020 eh, de proceso de inconstitucional del Tribunal Constitucional, precisamente donde se cuestionaba que normas generales no han sido materia de consultas. En, su, en todos estos casos, el Tribunal Constitucional ha señalado que esas normas, por no afectar directamente a los pueblos indígenas, no era necesario que se consulten. En todo caso, en todo caso, si, si hay algún tema en la aplicación de la norma en este caso en concreto pues eh, se deberá proteger a los pueblos indígenas pero son los, en los casos de aplicación de la norma no la norma en sí el problema no es la norma porque la norma como repito es una norma general eh, que no que no tiene por qué ser consultada repito, estamos hablando de más de 236 kilómetros de carreteras alrededor de, de, de, de, de, de, de, de, de las cuales se ubican, se ubican todo tipo de de, de, de propietarios no solamente comunidades campesinas eh, finalmente sobre la alegación a la afectación al medio ambiente eh, como, como repito, las normas impugnadas no han creado nuevas rutas eh, únicamente se han actualizado las rutas que ya existen y además unas rutas que ya existen hace más de 12 años en tal sentido que las, estas normas no permiten ni autorizan ningún, ningún pase de, de camiones con material mineros eh, estas rutas pueden ser transitadas libremente por todos los ciudadanos. Ahora bien, pues, repito, en el caso particular, si los camiones usan las carreteras, no cumplen con las normas ambientales, pues eso se tendrá que ver en el proceso correspondiente. De hecho, eh, los escritos presentados por la Fuerza de, de las Bambas señalan que ya existiría un proceso donde se está discutiendo exactamente lo mismo. Eh, repito, porque esos temas particulares no son materia de este caso. Eh, las normas no se refieren a ese tema, si hay algún tema... ...con, con las eh, normas medioambientales, pues se tiene que resolver en las vías correspondientes ...pero no en este proceso de acción popular. Eh, finalmente, para concluir, eh, repito, no corresponde expulsar, en este caso, una norma genérica... ...que beneficia a decenas de personas que habitan alrededor de estos 236 kilómetros de carretera... ...solamente porque algunas comunidades campesinas no están de acuerdo... De hecho, el, el, el Estado del MTC ha llegado a acuerdos con muchas comunidades campesinas y no tiene ningún problema con esta carretera. Eh, concluyo con eso. Muchas gracias. Bueno, doctor, doctor, señora Presidenta, queremos hacer derecho, derecho, ejercicio de derecho a réplica, sí, por favor. Este, doctor, por dos minutos, porque ustedes se escondieron bastante de su informe sobre el punto de que he hecho a su colega de la red. Ya, primero, el, el, el paso del tiempo no vuelve un acto inconstitucional e inconstitucional. El hecho que antes no se haya cuestionado no quiere decir que eso no convalida a los actos posteriores. En segundo lugar, si se ha hecho todo bien, ¿por qué en diciembre de 2019 salió el decreto de urgencia 026-2019 que regula la compra de tierras de, de comunidades? O sea, primero despojan y luego quieren legalizarlo. Tercero, en la sentencia 0022-2009-PI, al cual ha hecho referencia mi colega, lo que dice el, el tribunal es las normas específicas se consultan. Y las normas generales son de dos tipos. Las que no afectan directamente a los pueblos indígenas, esas no se consultan. Pero las que afectan directamente, o sea, siendo generales, afectan directamente, sí se consultan. En consecuencia, el tribunal constitucional, ¿no es cierto?, si se aplica esa jurisprudencia, debería de consultarse porque acá, si bien son generales, sí les afectan directamente. Tercero, este, ¿Quiénes son pueblos indígenas? El, el, el colega ha puesto en cuestión si son, si son pueblos indígenas. Bueno, eh, lo, según el artículo 1 del convenio 169, tres requisitos. Descender de un pueblo originario, estamos acá con, los, con un pueblo chumilicano, el, desciende del pueblo chumpihuilca, es un pueblo que existía antes de que llegaran los españoles, es un pueblo originario, conservan todas o parte de las costumbres, todos hablan quechua aquí, todos hablan quechua, estas comunidades hablan quechua. Y tercero, se autoperciben como parte de un pueblo diferente de los demás. Prueba de esto es que muy cerca, en Espinar, en Corcohuayco, el, el Estado está consultando el proyecto minero Corcohuayco. En consecuencia, aquí estamos ante actos que, afectando a los pueblos indígenas de manera evidente. De, señora presidenta, el derecho al territorio es clarísimo, es uno de los derechos más importantes. La Corte Mecana ha dicho que la, el derecho al territorio es condición de subsistencia. Les están despojando de su territorio sin su voluntad, no, eh, incluso al margen del ordenamiento jurídico. ¿Cómo se puede sostener que no afecta? Claro que afecta, en consecuencia debe ser consultado. Muchísimas gracias. Señora Presidenta, si me permite... Sí, brevemente nomás. Sí, aquí entre manos tengo la resolución que ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, resolución ministerial 372 de fecha 23 de fecha 25 de mayo del año 2018. Y dentro del considerando número 8, tiene que ver con el contexto del cual hoy en día hay un conflicto socioambiental en Chumivilcas. Y el considerando 8 dice que con fecha 5 de enero 2017 se suscribe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional de Apuríma, Cusco, la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la Minera Las Bambas, cuyo objeto es desarrollar el proyecto denominado Proyecto Corredor Vial Apuríma, Cusco, Desvío, Pamputa, Tramo, Empresa PE3SF, Quehuira. Y esta resolución es la que es objeto de nulidad, justamente, señora Presidenta, ¿Y por, qué, ¿Y por qué lo menciono? Porque forma parte de un contexto. El conflicto, conflicto socioambiental generado en la provincia de Chumivilcas justamente surgió cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reclasifica una vía de manera arbitraria sin tener la propiedad de la vía justamente de la que estamos hablando el día de hoy. Por esa razón eh, reiteramos nuestro pedido de nulidad de esta resolución que afecta a los derechos de los pueblos indígenas en la provincia de Chihuahuilca, que además están en la base de datos del Ministerio de Cultura. Sí, señorita, la doctora, aparece en la pantalla alguien que quiere ingresar. El presidente, antes de darle espacio al abogado del, del Ministerio de Transporte, que dependiendo de alguien que se defensa, se está de de Muchas gracias. Eh, como repito, todos esos temas, eh, cuestiones medioambientales, no están siendo materia de otro proceso. Eh, no, es, no en este caso. Eh, acá lo que pues, se está cuestionando es una norma técnica que, que ha actualizado rutas ya existentes como rutas nacionales. Eh, ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Tienen estas normas? Ninguno, todos los, todos los fundamentos de la demanda y todos los fundamentos que han señalado son afectaciones particulares, individuales, de las comunidades campesinas, que en todo caso ameritarán eh, eh, los procesos correspondientes, los actos correspondientes, eso, eso da, nadie les quita el derecho a cuestionar la aplicación de las normas, pero las normas generales en sí eh, no los afectan directamente, en todo caso, como le digo, son 236 kilómetros, sin en algún kilómetro eh, no está saneado no se, o no se está adecuando correctamente las normas, pues de ese, respecto de, de ese aspecto en particular, pues se tendrá que, que hacer los ajustes correspondientes, pero no en esta instancia, que es un proceso de acción popular abstracto, eh, donde se ve simplemente la legalidad y la constitucionalidad de una norma. Eh, muchas gracias. Bien, señor, eh, las rutas? Que una las rutas? Sí, doctora, eh, con mucho gusto. Me refiero al Decreto Supremo 044-2018-MTC, publicado el 28 de noviembre del 2008. Esta norma las eh, señala, recogen las normas, eh, las rutas que actualmente se, se impunan en, en la demanda ya las reconoce como rutas de carácter departamental y regional eh, es decir es rutas que ya existían sí, eh, no sé si hay alguna otra pregunta una no, pregunta doctora sí sí la doctora ¿me quería salir? ¿Me pregunta? Sí, ¿me una pregunta? sí sí no estaba muy bien ya. lo que quería consultar es lo siguiente eh, las piernas comunales ¿Está el, el derecho de propiedad de las tierras comunales que se alega? ¿Está en auto? ¿Está saneada la propiedad? ¿Está registrada? Sí, efectivamente, el, los títulos están saneados en registros públicos como, como corresponde. Pero, doctora, incluso aún si no estuvieran saneados, el convenio 169 en el artículo 14 dice que los pueblos indígenas son propietarios de todos los territorios que han ocupado tradicionalmente. Pero en este caso... Se trata de títulos saneados debidamente en registros públicos. Bueno, Doctora, si es, me es, permite. La pregunta es si que, eh, está probado, porque lo que ha explicado el señor procurador es que esas estudias han sido reconocidas como tales desde el año 2008. Y que también, eh, también el procurador reconoce que eh, hay algunas tierras que no se que ha tenido en cuenta en, en su momento que era este, propiedad privada, y que sin embargo se está saneando, se está reconociendo el derecho y el recurso de, de la licencia de la ley. Elio, ¿tú podías ir sí, si me permite brevemente la misma resolución. No estamos incuando sobre la nulidad de todo el corredor vial minero que nace en Apurímac y termina en Arequipa que es a lo que se ha referido eh, el colega. Si no nos referimos a esta resolución 372, que tiene un inicio y un final, en el artículo 1, en la parte final, es la trayectoria del puente Isuray, Mara Puente Saigua, Capajmarca, Muyo Orco, Avillavi, Tiendayo, Huincho, Belille, Belille Vía Evitamiento, que sería el tramo sobre el que se ha incoado la nulidad de esta resolución ministerial, que ha sido publicado en el año 2018, el 25 de mayo. Gracias. Y que se superpone a las, a las comunidades demandantes. Bueno, gracias, gracias. Bien. Tiene una pregunta siguiente, la doctora. ¿Me informó de que había un informe de hechos o no ha asistido? Sí, este, pedimos un, un informe de hechos. Está ahí el, el señor Walter hay un escrito donde pedimos que el, el, el señor Walter que es una comunidad demandante haga su informe de hechos tenemos el escrito a la mano y lo podemos pasarlo con señores presidenta está personal efectivamente el señor Walter Molina Alfere eh lo cual es que no no tengo buena imagen ni recepción como con su puede ver solamente me pensando, no lo no, no podemos escuchar en todo caso eh por breve término al señor Walter Molina ¿se de comunidad? a ver, eh, Walter Molina ahora eh, se le visualiza señor uh -huh. señor Walter Molina, ¿se escucha? Eh, sí, este señor es magistrado señores doctores, muy buenos días eh, mi nombre es Walter Molina Alférez identificado con DNI número 68 6706 ex presidente de la comunidad campesina de Diopaño Capurinsaya del sitio de Colquemarca, Chumbivilcas ...directamente afectado dentro del ámbito del corredor minero. Adelante, Walter. Sí, este... ...y mi participación concretamente sería en relatar eh, en hechos reales... ...que esta eh, denominación como, como reconocimiento, la reclasificación de esta vía... ...como corredor minero vía pública... ...directamente nos encontramos afectados... Las comunidades campesinas de la provincia de Chumivilcas. ¿En qué sentido? En el sentido de la contaminación del medio ambiente que nosotros diariamente vivimos al pie de la carretera. Nuestras comunidades campesinas se encuentran afectadas en la contaminación del, de la polvadera con el paso con, a consecuencia de los encapsulados o de los convoys que utiliza esta vía la empresa minera Las Bambas que diariamente nos nos contaminan con el levantamiento de la polvadera nuestros pastizales, los cuales son consumidos por nuestros ganados y son eh, diariamente casi casi mueren nuestros ganados ovinos, vacunos, caméridos y todo lo que todo todo lo que se encuentra al pie de la carretera. El otro aspecto que también nos directamente que nos afecta es en el uso de los aguas, nuestros aguas, nuestros manantiales, riachuelos que se encuentran dentro del ámbito del corredor minero también son afectados con la contaminación, la polvadera. Son aguas contaminadas y, eh, en más de eh, exceso, el volumen de exceso, utilizan esta empresa para hacer el riego de, de, de, de las vías, para prevenir de, supuestamente la, la polvadera. El otro aspecto que, que, que, que, que también nos, nos, nos contaminan es, eh, lo, en lo que es este eh, nos contaminan lo que es el, el suelo. ...nuestros suelos son afectados directamente... ...porque nuestras, nuestra agricultura que anteriormente cosechábamos... ...daba una buena producción... ...hoy en día en la actualidad ya no da la misma producción... ...en nuestra, nuestra agricultura... ...también en el aire está contaminación... Eh, ...la expulsión del monóxido de carbono... ...de los encapsulados, tanto humo que, que botan... ...también somos afectados directamente... ...a la vista y al consumo... ...a la respiración de nuestros animales y de las personas también somos afectados en, en, en el aire, como también este, eh, nuestra flora y fauna, también directamente, concreto, concretamente, también somos afectados. Y finalmente, eh, señores magistrados, mi participación también sería en cuanto a la propiedad privada. Nosotros, eh, las comunidades campesinas, somos reconocidos por el Estado peruano, así como lo estipula en, en la Constitución Política, como también en la Ley de Comunidades Campesinas, nosotros eh, somos reconocidos por, en los registros públicos. Eh, cada, cada, cada presidente somos elegidos por dos años de periodo, reconocidos con personería jurídica. Yo en, en mi calidad de ser expresidente para utilizar esta demanda, he tenido mi personería jurídica para hacer esta demanda. Y por lo tanto nuestras propiedades privadas nos estamos siendo despojados, tanto por el Estado peruano y como también por la empresa minera Las Bambas. Nosotros necesitamos nuestros terrenos comunales para utilizar directamente nuestra agricultura y ganadería, sin embargo, estamos afectados directamente por esta declaratoria de Vía Nacional o del Corredor Minero. Entonces, concretamente, mi manifestación es directamente, si sí, nos afecta este esta carretera nacional, eh, con la tremenda contaminación que nos hace en los cinco puntos que he detallado, eh, señores magistrados. Muchas Gracias. No existen no no más preguntas, entonces le queda al voto, si no es abogado. No no Muchísimas gracias. Es Muchas gracias, muy Me buenos mira, días. Que que Muchas gracias. Pues, bueno.